Hola, yo me llamo Sivan Alexa Hammer y tengo 21 años, yo estudio computación e informática, acabo de terminar mi bachillerato y ahorita estoy empezando una maestría en computación en la Universidad de Costa Rica, digamos, ambos de esos fueron en la Universidad de Costa Rica y, digamos, quizás algo particular de mí es de que, oye, yo también soy costarricense y también nací en Estados Unidos, entonces, tengo una mezcla y cultural. A mí... Me gustó mucho la idea de estudiar um, específicamente tecnología porque me pareció que lo que uno puede hacer es demasiado chiva. O sea, no, no solo son como, uh, como ciertas cosillas, sino que lo que uno hace tiene un impacto en el mundo. O sea, hacer software, al menos en mi caso, uno puede hacer software, um, no sé, para ayudar situaciones médicas, um, simulaciones de transporte, entre muchas otras áreas. Entonces, me gustó mucho eso de software. También a mí algo que me apasionaba mucho, me gustaba mucho la matemática, entonces, digamos, como muchas de las carreras de STEM, la matemática es medio importante, digamos, sí me pareció bastante interesante estudiar, um, digamos, tecnología en general. En mi caso no, pero sí, algo que me ayudó mucho fue que mi familia sí me apoyó en mi decisión de estudiar STEM, que eso puede ser... Algo difícil en algunos casos que tía, vivimos en un mundo patriarcal, desgraciadamente, y la verdad es que, digamos, uno tiene que tener fuerza uno mismo, digamos, y no lo ayudan en el, afuera para estudiarse de mi, pero sí yo diría que en general mi familia sí me ayudó para que <ríe> estudiara la carrera. Yo ahorita sí como estoy recién graduada y estoy como entrando maestría, la verdad es que yo no tengo un panorama de qué es lo que voy a hacer, pero lo que sí estoy segura que voy a hacer es um, trabajar en problemas interesantes y que me parecen satisfactorios, que van a ser de utilidad, que al final de cuentas eso es lo que pasa mucho en los campos de STEM, que al final uno indiferentemente de en qué trabaja, siempre tiene un impacto visible en lo que es la, bueno, en comunidades, en el mundo, a nivel nacional. Entonces, es un campo que para mí es satisfactorio porque uno, digamos, crea, al menos en mi caso, productos que uno sabe que son de utilidad. Eh, yo, yo solo espero que me siga gustando el campo porque es un campo demasiado fascinante y siempre cambia. Digamos, no es algo ahí que es estático como otros. Bueno, yo, yo supongo que otros campos son como más que, que no, ¿cómo es? Que son más digamos, a menos, pero el campo de la tecnología al menos, digamos, cambia constantemente, un día esto ya no es relevante, otro día, ay, esto es relevante, deberíamos considerar estas cosas, no deberíamos considerar otras cosas, entonces ese dinamismo, por así decirlo, es algo que me apasiona, entonces solo espero que, digamos, siga trabajando en algo que me guste, y creo que realmente los campos de SEM dan muchas oportunidades para que uno trabaje en diversas cosas. Es importante que haya diversidad en cualquier área. Punto. Las mujeres realmente en el área, digamos, no son inferiores en ningún criterio que los hombres. Y yo creo que es algo muy importante de saber porque muchas veces quizás uno tiene una percepción de quién es el que está en una área. Um, por ejemplo, yo tenía compañeras que decían como, ay, yo no quería estudiar. Bueno, computación porque cuando le decía a mi familia o amigos, me decían como, ay, yo, yo venía maquillada y, digamos, decían como que eso no parecía que era computín o de computación. Y esas son preconcepciones que deberían acabarse porque realmente cualquier persona debería poder estudiar lo que quiera y tener esa diversidad da más diversidad en lo que se produce. Si solo tenemos um, o hombres o gente de cierto color, cierta nacionalidad, etcétera, digamos, provocamos que lo que se crea no estemos considerando a otras personas en lo que se hacen y eso puede ser peligroso porque, por ejemplo, uno si no considera ciertas poblaciones puede ser que esté siendo algo inético o puede ser que está afectando a una población de maneras que no están bien. Entonces, realmente, digamos, las mujeres es demasiado importante que estemos porque tenemos que tener una voz ahí en el área y realmente, al menos en la computación, las mujeres um, fueron pioneras. Entonces, realmente no hay ninguna, digamos, una dificultad para una mujer estar en el área. Um, yo creo que lo más principal es que, aunque cueste de vez en cuando, la verdad es que uno siempre tiene que pensar en qué es lo que uno quiere hacer. Porque... Puede ser que hay momentos difíciles y no son carreras, digamos, sencillas, pero uno la apasiona y uno tiene que saber que aunque puede ser que esto le cueste o, um, digamos, ocupa ayuda, digamos, eso es normal y no es porque usted es mujer ni nada, o sea, esas cosas son estúpidas, <risa> que se lo digan. Y realmente, um, usted, digamos, tiene que entender que hay cosas que cuestan y que, Así es. Pero que uno puede, o sea, uno siempre puede lograr lo que se propone. Yo creo que es un área fascinante. Yo creo que hay demasiada versatilidad en lo que se puede trabajar. Uno puede investigar, uno puede ser profesor, uno puede um, trabajar en la industria. También los trabajos en la industria no son necesariamente solo ser ingeniero, uno puede trabajar en puestos más de manager, puede trabajar en puestos de um, research and development en industria, entre otros. Realmente es un campo um, demasiado gigante, es un campo sumamente fascinante. Usted, digamos, no es un campo donde usted solo va a trabajar solo, se trabaja también con personas, digamos, importa mucho el trabajo en equipo y realmente las mujeres tendemos a tener mejores habilidades blandas, diría yo, y es muy importante que nosotras nos interesemos en estas áreas porque, digamos, nosotros tenemos nuestro pedacito que dar, la verdad. O sea, si nosotros nos desincorporamos de estas áreas, la verdad es que cerramos puertas a que nos escuchemos y que se creen cosas como que sean útiles para nosotros. Entonces, en general, yo diría que hay... Sí puede ser que sí sea difícil, que puede ser que de vez en cuando uno, digamos, tenga familia, amigos o cuestiones así que digan, ay, usted no puede hacerlo o lo que sea por mujer, la verdad es que, digamos, lo que uno tiene que hacer es decir, ellos no importan, yo voy a hacer lo que yo quiera y quizás si uno dice, como tengo miedo a la mate o cuestiones así, digamos, todo el mundo tiene que empezar desde algún punto digamos, no, o sea, na, nadie va a llegar y va a probar una materia de cálculo o, no sé, una matemática y super avanzada de un día para otro. Digamos, son cosas que todo el mundo tiene miedo de hacer y, y no es algo como que uno diría, digamos, um, decir como, ay, sí, digamos, tengo demasiado miedo, entonces no lo voy a hacer, aunque es algo que uno quiera. Entonces, no sé, diría que en general es como dar um, lo que, digamos, puedan y realmente interar, intentar aspirar todo lo que puedan a... A hacer, porque si ustedes aspiran algo, lo van a lograr y realmente eso es en cualquier área, pero en STEM sí, yo creo que hay muchas preconcepciones de que, qué es una mujer en STEM o qué es, digamos, quién es el que se encuentra en STEM, porque digamos, qué es ser un ingeniero, qué es ser un científico y esas barreras las tenemos que eliminar para que más personas realmente entren y que, digamos, creamos cosas que sean más inclusivas you